Tenso se tornó el ambiente previo a la convocatoria de hoy hecha por grupos populares en esta ciudad de San Francisco de Macorís y otros municipios. Encapuchados penetraron a un centro de diversión ubicado en la Villa Olímpica, donde resultó herido Wilson Tencruz de varios disparos. También fue tiroteado un taxista al ser cuestionado sobre lo sucedido manifiesta. No, yo estaba estacionado en la Villa Olímpica, cerca de un negocio, y llegaron desapresivos. Y empezaron a tirar. ¿Cuántos eran ellos? Ellos eran como ocho. ¿Aproximadamente a qué hora? Como a las 10 y 30. ¿Alteriormente ya habían tenido problemas con algo? Situación? No. No, que tenga pendiente al asunto cuando haya llamado huelga y eso, para que no protejan más nosotros los ciudadanos, que estamos desprotegidos. ¿No se llevaron nada del local, solamente Sí, solamente perdieron a tiro. Supuestamente hay un herido Los vehículos se encuentran en el Comando Noreste de la Policía Nacional de esta ciudad Para las investigaciones correspondientes Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino